aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Vladi. En esta cobertura total para Telenor en vivo en estos momentos de elecciones municipales 2020 hace su llegada a estos momentos al Politécnico Vicente Aquilino Santos, la candidata alcaldesa por este municipio de San Francisco de Macorís, Miledis Núñez. Lista ya para ejercer el sufragio. Miledis. Claro que sí, lista para ejercer el sufragio al voto, eh, sabiendo que todo se va a dar en tranquilidad, en armonía, vemos cómo la gente está llegando a votar por Miledis Nuño, que será la primera alcaldesa que tendrá, que tendrá San Francisco de Macorís. En 241 años que tiene nuestro querido municipio San Francisco de Macorís fundado, no ha habido una mujer quien dirija los destinos del ayuntamiento. Y ya el pueblo dijo que quiere a milédis para que haya progreso y desarrollo en San Francisco territorio un proceso que hasta el momento un proceso que hasta el momento se ha llevado bajo la calma qué atribuye esto milédis ha creado conciencia, los partidos han creado conciencia de que el conflicto, la confrontación no es lo más factible en un proceso democrático como son las elecciones internas, municipales o de un país. Eh, le felicito hasta ahora todo normal, todo en calma y hacer un llamado a la población que venga a votar de manera pacífica y felicitar los partidos a todos. ...por este civismo que han comportado hasta el, hasta el momento. Muchísimas gracias, y que se hace acompañar también del senador... ...por la provincia de Duarte Amica Romero. Sí, estamos, obviamente, contribuyendo a lo que es la democracia... motivando eh, a, a los ciudadanos, a los municipios, sobre todo, y aquí de San Francisco de Macorís... ...que ejercen eh, su derecho eh, Nosotros nos sentimos complacidos en sentido que hasta ahora manifiesta una tranquilidad tremenda. Hay más. Y eso esperamos que, eh, que concluya con todo lo del ambiente que se ha creado con ese fin. Indudablemente, nosotros es una reconfirmación de lo que esperamos de que Piledis ya sea confirmada como la misma cabeza de aquí del municipio de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias, senador Amita Romero. En estos momentos estamos en vivo. Cobertura total de las elecciones municipales. 2020, Piledis Cúñez se apresta, se prepara para ejercer. El derecho al voto, el derecho a la democracia, en la justamente en el Colegio Electoral 0286. Ahí está, en estos momentos, la candidata a alcaldesa por el municipio de San Francisco de Macorís, Miledis Núñez. Saluda a los miembros de la mesa principal, el presidente, secretaria, vocal. Con la presencia de los delegados de los diversos partidos políticos, que ven en esta contienda electoral, PRM, PLD, el Partido Revolucionario Social Cristiano, PRD, entre otros. El presidente procede a firmar, a sellar la boleta. Para posterior entregársela a Miledis Núñez, candidata a la alcaldía por el municipio de San Francisco de Macorís. Cobertura total desde el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Observamos en este momento como la candidata prefiere, opta por ir a la cabina que se encuentra en el centro de tres. Que han sido colocadas eh, en este colegio electoral aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está el protocolo de lugar. En vivo, en estos momentos, desde el Politécnico Vicente Aquilino Santos, elecciones municipales 2020, ahí está, Podium de votación, observamos el proceso que realiza en estos momentos la candidata, dobla la boleta y se prepara para justamente, ahí está, depositarla en las urnas o en la urna que ha elegido la candidata alcaldesa por este municipio de San Francisco de Macorís, Miledis Núñez. Inmediatamente se dirige para plasmar su, su firma en el documento, sella su dedo, posterior a esto lo hace también plasmando sus huellas digitales, y posterior a esto entonces, sellando ya prácticamente lo que es este proceso de la democracia en el día de hoy. Candidata, ¿cómo se ha sentido luego de este proceso? ¿Qué sintió? Feliz, contenta, ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, la democracia... Es lo que instruye y feliz porque todo está eh, aconteciendo en orden, felicitando a la Junta Central Electoral porque hasta el momento eh, todo va muy bien. Así que hacemos un llamado a la ciudadanía que venga a votar porque los diferentes centros de votación en los diferentes recintos... Todo está pasando como está aquí en el Vicente Aquilino Santo. Tranquilo, en calma y en orden. Por favor, vengan todos a votar que la patria necesi lo necesita y se fortalecería nuestra democracia. Bendiciones. Muchísimas gracias fueron las declaraciones de la candidata alcaldesa por este municipio de San Francisco de Macorís, quien ahora en estos momentos, luego de ejercer eh, el voto en, esta, eh, en este centro de votación, el Politécnico Vicente Aguirino Santo, es recibida por una eh, multitud de seguidores en las afueras, quienes ahí está, la reciben con consignas. Y ahí está, en vivos en estos momentos, desde el Politécnico Vicente Aquilino Santos, aquí en San Francisco de Macorís, para esta cobertura total, Telenor, Elecciones 2020, todo por el momento, regreso con ustedes. Bien. Hay...